Tarde ahora pa llamarte, estoy pensando en ir a buscarte, me encantó la moli que compraste, me dejó con ganas de besarte, tarde ahora pa llamarte, estoy pensando en ir a buscarte, me encantó la moli que compraste, me dejó con ganas de besarte, me encantó la moli que me dejó limando y apreciando toda tu arte Como voy a ser tan tonto para descuidarte Ahora estoy tirando ritmo, plachando encontrarte. Yeah, yeah. Baby, el sol entra en mi cuarto Mala mía que no te conté mi mambo Son las 7 y ahora me estoy rescatando Me gustaba pero no sabía cuándo Que tan loco hoy meter me tenés cocos son que piqué eh, eh, eh. Oh, oh, oh, oh, nunca tú te vuelvo a llamar El día De AGMAP me bailo Dios oh, oh, oh, No hay demonios que preocupar Tarde ahora para llamarte Estoy pensando en ir a buscarte Me encantó la moli que compraste con ganas de besarte, yeah. tarde ahora pa' llamarte. Yeah. Estoy pensando en ir a buscarte. Yeah. Me encantó la moli que compraste. Yeah.